Calurosa y amorosa bienvenida a esta nuestra sesión de hoy. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en esta sesión especial donde vamos a estar hablando del amor propio, donde vamos a estar hablando de la autoestima y sobre todo donde vamos a estar dando un espacio para contestar muchas preguntas, algunas de las que ya me han hecho llegar y otras que estaremos aquí abriendo el espacio para que las hagan. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Me encanta verlos, Minerva, qué gusto verte. Otra vez, bienvenida. Mi querida Ceci, un abrazo grande. Arturo, querido, qué gusto verte y estar aquí contigo. Eh, y las personas que no veo, pero sé que están ahí, bienvenida. Ari. Chedi, qué gusto Chedi verte conectada de nuevo, Fernanda, Leticia Rodríguez, Liniana Barrera, Lorena Baruj, Lucía Medina, Sergio Díaz, Victoria Ramírez, bienvenidos todos ustedes. A esta noche nos vamos a hablar sobre este tema tan interesante del de amor propio que debería ser lo más natural de nuestra existencia que debería de ser lo que, algo que fluyera de nosotros de una manera muy natural y muy común. Y que, y que a veces lo vemos, no los, los niños muchas veces de una forma muy, muy espontánea, pues se, se quieren, no tienen dudas sobre eh, ser queridos, sobre si merecen ser queridos eh, y se estiman. Pero algo va a pasar, va pasando con el tiempo, algo va sucediendo a lo largo de los años que vamos perdiendo mucha de esta espontaneidad, de esta naturalidad, y que empezamos a absorber del entorno que no es correcto querernos a nosotros mismos, que no es adecuado pensar en nosotros, que, que es egoísta pensar en nosotros y que debemos de estar pensando en los demás, que lo adecuado y lo, lo correcto, lo que está bien, lo que se promueve, es que pienses al, en los demás a costa tuya. Empezando por nuestros padres que muchas veces con las mejores intenciones, eh, pero ser padre es difícil, eh, ser padre, ser madre es difícil, todos lo sabemos, pero que con las mejores intenciones, el mensaje que finalmente muchas veces recibimos es que no está bien que hagas lo que tú quieras, tú tienes que hacer lo que yo quiera. Lo correcto, lo adecuado es que hagas lo que hace sentir bien al papá, a la mamá, y lo que tú quieras no importa. Entonces vamos pasando por una eh, etapa de, de adoctrinamiento por la familia, por la escuela, por la sociedad, no, no, no son ellos, es el sistema completo, porque ellos, nuestros padres, están pues, reproducidos en una gran medida lo que, lo que ellos han podido, eh, pero nos vamos negando nosotros mismos. Y donde vamos eh, generando esta relación tan extraña de, eh, de, de caernos mal muchas veces, de conflictuarnos con nosotros, de generar culpas, de generar autocrítica, de generar autodevaluación y que eh, empezamos a tratarnos a nosotros mismos como nos trataban los demás, como nosotros veíamos que es adecuado y como los demás se trataban entre ellos. Entonces, eh, si nosotros recibíamos regaños del, del padre, la madre, los maestros, pues aprendimos a empezar a regañarnos a nosotros. Y si nosotros empezábamos a, a, a, a devaluarnos y, y a autocriticarnos, eh, era porque muchas veces eso es lo que recibíamos del entorno, esas críticas, y empezamos a aprender justamente ese conflicto con nosotros mismos, sentíamos un conflicto por parte de los demás, y empezamos a sentir es, y generar este conflicto con nosotros mismos, y empezamos a aprender una lección fatal que es que yo no estoy bien como soy yo no soy importante tal cual soy, yo no tengo un valor por mí mismo yo tengo que hacer cosas y, y, y, y buscar complacer a los demás, o que me vaya bien en la escuela, o que me vaya bien en mi trabajo, pero yo necesito algo para poder generar un valor, para poder ser valorado, para poder ser visto, para poder ser amado, y eso pues lo traemos profundamente, profundamente integrado y muchas veces cuando hablamos de estos temas de amor propio, pues las dudas que nos surgen, y que vamos a estar abordando en estos momentos es pues es válido amarme a mí mismo. no es un acto egoísta el amarme a mí mismo si no debería yo de humillarme a mí mismo eh, y, y, y sentirme mal conmigo bueno, pues eso es lo que queremos ver pero no hay acto más hermoso que podamos tener en la vida que tener un amor genuino por nosotros mismos y tener un amor genuino por los pero es, es complejo y queremos explorarlo esta noche y sobre todo abordar estas preguntas. Me encantan las preguntas que, que me llegaron en los últimos días sobre este tema y, y que son tan importantes porque podemos ver y hablar de mucha teoría, ¿no? Y podemos estudiar eh, el modelo educativo de psicología de la vida cotidiana y podemos estudiar, estudiar los esquemas y podemos estudiar los cursos, podemos estudiar psicología, podemos estudiar muchas cosas pero realmente lo importante es cómo lo realizamos en la vida, cómo realmente hago crecer este amor propio y, y, y qué implica eso más allá de las palabras, cómo lo integro a mi vida cotidiana, cuáles son los elementos, cómo sé si, si estoy amándome más o no estoy amándome más, cómo no caer en un orgullo, eh, en una idolatría donde entonces yo me siento mejor que los demás y entonces ya no me importan eh, nadie de los demás, y yo solo veo por mí y que los demás se rasquen con sus uñas. Y entonces, ¿qué es el, el genuino amor propio? Pues bienvenido, me encanta y te felicito porque el que estés aquí el día de hoy, hacer estas reflexiones, hacerte esas preguntas, es amor propio. Implica este deseo que estoy seguro que tú tienes de vivir mejor, de tener una vida con mayor bienestar, con mayor plenitud y sobre todo de vivir mejor con esa persona que es con la que estás todo el día, todos los días, que eres tú mismo y esa relación fundamental, que es tu relación contigo mismo, cómo te sientes contigo, cómo te tratas a ti y... Eh, utilizando el término de autoestima, ¿qué tanto te estimas tú a ti? Y yo te invito a iniciar con esa reflexión. ¿Qué tanto te estimas tú a ti? En estos momentos es, puede ser y suele ser fluctuante, pero en estos momentos, ¿qué tanto te estimas tú a ti? En una escala del de 5 al 10, como antes en la escuela, donde... Cinco es reprobado, me caigo gordísimo, no sé, o no sé cómo hacerlo, o me siento fatal conmigo mismo. a ah, Siete, es eh, suficiente, en mis buenos días, me estimo. A diez, que es, estoy practicando, alimentando, incrementando la máxima estima por mí mismo. ¿Qué es la máxima estima por mí mismo? El sentirme invaluable. Invaluable, porque tú puedes sentirte invaluable. Tú eres invaluable. No hay ninguna otra persona en el universo que sea como tú, con tus características, como esta huella digital. No hay otra persona que sea tan magnífica, que haya vivido las experiencias que tú hayas vivido, que haya vivido todos esos errores y todos esos tropezones, que haya aprendido de cada uno de ellos. Todo eso lo has vivido tú, y, y eso te hace único. Pero además tú eres la expresión de la vida, tú eres la expresión de la divinidad, tú eres esa eh, forma en la que se expresa tu unicidad. Y si tú no estuvieras aquí, el mundo perdería, el mundo perdería eso que solo tú puedes aportar, esos comentarios, esas sonrisas, esas palabras, esas, eh, esos cuestionamientos, bueno, pues el mundo sería más pobre si tú no estuvieras aquí. Entonces, ¿qué tanto te estimas tú? ¿Y qué tanto te gustaría estimarte más? Ese es el gran reto, el gran reto de la vida. El poder desarrollar y alimentar un amor maduro, un amor sano, una valoración, incondicional por ti mismo, por ti misma, eh, sin caer en los prejuicios donde como me amo, pues entonces voy a hacer cosas que me generen placer de forma inmediata, me voy a comprar mi helado de un litro de chocolate con azúcar, con las etiquetitas de exceso de azúcar y exceso de grasa y me lo voy a echar en una sentada porque me, porque me amo. Eh, y, y entonces, ¿qué es realmente amarse? Y muchas de las preguntas, pares de las preguntas que recibí, tenía que ver justo con eso, es el amarme, ¿qué conductas implica? ¿Qué? ¿Hay algo que pueda yo hacer que entonces me garantice que ya me estoy amando? ¿Hay algo que no deba de hacer? Eh, o, ¿O qué? ¿Cómo se hace? Otras de las preguntas muy importantes tienen que ver con, con esta fluctuación, con esta eh, visión de eh, cómo poder eh, mantener la autoestima. ¿Cuál es el, el propósito de grabar esto? El propósito de grabar esto es que pueda haber ciertos eh, comentarios que después podamos llegar a más personas, ¿no? Y algunos comentarios, hacerlos capsulitas. Y el, siempre es complicado esto, qué tanto compartimos, qué tanto no compartimos. Yo quiero que, que aquí te sientas muy a gusto y que cualquier cosa que vas a decir... Si vemos yo y mi equipo que vale la pena eh, hablarlo con alguien más, entonces te vamos a pedir permiso para compartirlo. Y tú puedes decir, no, no, no, no, esto lo, lo hago yo. Entonces, la gente que se está integrando en la transmisión de Facebook, bienvenidos, bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando de amor propio, estaremos hablando de autoestima y cómo poder alimentarlo. y ¿Cómo poder alimentarlo de una manera sana? Y poder distinguir el amor propio genuino, está basado en una emoción donde, eh, y en una actitud donde yo me valoro, donde yo me quiero, donde yo me, me vivo reconciliado conmigo mismo, donde yo me acepto. Eh, y eso lo queremos diferenciar de un amor egoico, por decirlo así, de un amor del imaginario, en el que está basado en que yo solo pienso en mí, yo no veo a los demás. No me importan los demás, soy el más importante, soy el único importante y, eh, y entonces que los demás le hagan como quieran. Y vamos a ver por qué, porque es muy diferente y como la, el amor propio implica la empatía, implica la empatía hacia el otro. El amor propio implica que eh, un estado donde yo deseo mi bienestar, ¿Qué es el amor, si no... Sobre todo, desear el bienestar. Cuando tú amas a tu hijo, pues tú deseas su bienestar. Cuando tú amas a tu pareja, tú deseas su bienestar. Cuando tú te amas a ti mismo, tú deseas tu bienestar. Y cuando estás en este estado de amor y alimentas este estado de amor, y tú deseas tu bienestar y construyes tu bienestar, te vas sintiendo cada vez mejor contigo mismo. ¿Y qué crees que deseas para los demás? De una forma muy natural. Pues su propio bienestar, su propio bienestar. Y priorizando tu bienestar, porque tu responsabilidad antes que nada es contigo mismo. Priorizando tu bienestar, si puedes hacer algo, compartir ese bienestar para el otro, para poder promover que el otro esté bien, pues qué mejor que hacer. Qué acto más hermoso que poder apoyar a otra persona a que esté mejor pero ese es un punto fundamental, que, ¿cuál es tu responsabilidad principal? Tu responsabilidad principal es contigo mismo, contigo mismo, y es fundamental, porque hemos sido mal educados a que pongas primero a tus hijos, a que pongas primero a tu pareja, a que pongas primero a tu trabajo, a que pongas primero todo lo demás, y ponte al último a ti, sobre todo las mujeres. Este concepto Tan peligroso de la madre abnegada, la madre abnegada que debe de ver por sus hijos, la madre abnegada que debe de estar allí para el marido, para los padres, para los nietos. Pero si reflexionamos, ¿qué quiere decir abnegado? Es la madre que se niega a sí misma, que se hace a un lado, que está diciéndose a sí misma y a todos los demás, yo no soy importante yo no valgo, yo no importo, lo importante es mis hijos, lo importante es mi pareja, lo importante es mis padres. Y de repente le pongo un límite, una de esas preguntas que vamos a abordar, está fantástica, le pongo un límite a la persona y entonces me siento culpable. Y luego llega, llega el hijo y dice, ¿Cómo es posible? Eres tan egoísta. Siempre piensas en ti. Pues sí, ¿no? Pues si no, ¿en quién voy a pensar? <ríe> ¿En quién voy a pensar primero? Y con esta gran paradoja. La persona que llega y te reclama que está siendo egoísta por pensar en ti, ¿en quién está pensando? ¿En ti? No. Está pensando en sí mismo. Entonces es como... Llegar y decirle, Tú no tienes derecho a ser egoísta, solo yo tengo derecho a ser egoísta. Entonces, es bien importante poder distinguir entre ese amor propio genuino, entre una autoestima sana, entre una autoestima sólida y ese eh, amor del ego, ese amor donde el egoísmo me lleva al grado donde ya no me importan los demás, donde soy, solo yo. Y que ese es el, eh, si le llamáramos amor, sería el amor inmaduro de un niño, de un niño egocentrista, que solo se puede ver a sí mismo y que no le interesa a nadie más. Y que si no se hace lo que es su santa voluntad, que hace un berrinche enorme. Entonces, vamos a, hacer, a ir viendo estas diferencias y las que vayan surgiendo, porque yo quiero que hagas aquí las preguntas. Ya me mandaron una serie de preguntas que vamos a abordar. Voy a invitar a las personas que están aquí en el Zoom a poder a hacer también las preguntas. Y a quienes estén en Facebook, vamos a, a revisar, está revisando periódicamente Facebook para que, para que las hagan. Y eh, entonces, pues, bienvenido, bienvenido a esta plática, esta charla de el amor propio y la autoestima. Tenemos ya, me encanta, tenemos algunas personas conectadas que ya escribieron sus preguntas de antemano y que me gustaría empezar con sus propias preguntas. Ya veo ahí a Zaira, Melisa, a Pascal Trevilla, Buenas noches, ¿cómo estás? Nos mandaste por ahí unas preguntas muy buenas, muy interesantes y que me encantaría, eh, eh, si las tienes por ahí, que nos las hicieras en voz propia. ¿Te parece, Zaira, que empecemos contigo? ¿Cómo te sí, gusta el claro. ¿Zaira o melissa Zaira, está bien. Bienvenida, Zaira. Gracias. Bueno, pues mi pregunta eh, está enfocada a que pues teniendo este amor propio, como que lo sabemos por teoría, pero ya el sentimiento es como diferente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacernos sentir a nosotros mismos que merecemos las cosas? ¿no? Esa es eh, una primera pregunta. La segunda es como una vez que ya encuentro como este ánimo de sí me quiero, sí puedo, sí lo voy a hacer, sí me voy a dedicar a, a mí, etcétera. Como que hay momentos, días que encuentro ese entusiasmo, esa motivación, pero van pasando más días y otra vez me vuelvo a sentir mal. Otra vez tengo alguna experiencia que me baja mucho el ánimo y otra vez vuelvo a donde empecé. Ni siquiera es como que retrocedí un poquito. Eh, estoy otra vez donde, donde estaba atorada, ¿no? Y decía, no, pues sí, sí, como que confirmo que sí, efectivamente no puedo. Así me siento. Esas dos preguntas son las que, pues quisiera que me orientara un poco. Gracias, muchas gracias por, por hacer las preguntas, muchas gracias por hacerlas eh, en vivo y de voz propia. Y me gustaría que precisemos un poquito las preguntas, es porque eso nos va a ayudar a tener las respuestas. En esta primera, eh, sentir que merecemos es súper importante y es un tema fundamental. Y cuántas veces pues, queremos algo, pero de repente en el fondo sentimos que no, que no lo merecemos. O a veces incluso tenemos algo y, y sentimos que no lo merecemos. Recuerdo no una vez en consulta, con una persona que estaba en su trabajo ideal y que decía, hijos, es que uy, me siento mal, acabo, me, me acaba de ofrecer y acabo de recibir este trabajo ideal, pero me siento incómoda, como que, como que no lo merezco, después de reflexionarlo un poco como que no lo merezco. Pero en este caso particular, eh, Zaira, ¿qué cosas son las que de repente te vienen a la mente que no mereces? Pues a veces cuando mi familia me hace favores, pienso ahí como que es mucho, yo no no tendrían que hacer esto por mí. Siento que les causo molestia porque no lo merezco, o sea, y mi hermana, soy muy apegada con mi hermana, ella misma me dijo, es que déjate ayudar, eso es algo bueno para ti, ni siquiera quieres eso. Entonces, yo así, sí, es que no, siento que... Mm, ¿Para qué gastas dinero en mí? ¿Por qué este, vas a hacer algo para mí si, si yo lo tendría que hacer para empezar? Entonces, eh, pues yo me, me niego muchas veces a eso, a, a que me ayuden. Pienso que yo tengo que hacerlo todo y hasta me incomoda que me ayuden, ¿no? Porque siento que no lo merezco y, y mi familia, pues con todo el amor, me dice: sí, pero eh, no hay problema, te queremos, etc. Pero yo, el, lo siento, que no, no, no quiero ocasionarles eh, gastos, molestias, etcétera. Claro, claro. Y hay una vocecita dentro de nosotros y dentro de ti, que es la que dice que tal vez no lo mereces. Uh -huh. Esa vocecita en, en el modelo educativo de simbiología en la vida cotidiana, que nos enseña aquello que debíamos de haber aprendido en la escuela, pero no lo aprendimos, nos enseña eh, que todos traemos esa vocecita, y esa vocecita le llamamos el imaginario. El imaginario es aquel que cree ser tú, pero no eres tú. En realidad esa vocecita sí está adentro, pero no eres tú. Y es una voz que juzga, es una voz, decimos, el imaginario es policía, es juez y verdugo. Y esa voz que juzga, juzga al otro a veces, pero a veces juzga, nos juzga a nosotros mismos. Y como buen policía, juez y verdugo dice, no mereces. No mereces. No mereces. No mereces porque y tiene una serie de ideas sobre por qué no mereces. Tienes ideas, Aira, cuáles son esas lo que dice esa vocecita, no mereces porque. Mm, porque causa molestia, eso, me, eso lo tengo muy presente. No lo merezco porque yo ocasionarles molestias es pues, para qué, ¿no? Y otra cosa eh, que es demasiado para mí, ah, no sé si tiene que ver el hecho que desde chiquita, bueno, yo soy la mayor de tres hermanos. Me sigue mi hermana y mi hermano menor. Entonces siendo la mayor también como que tenía mucho esta responsabilidad de que no pidas, no digas, tú puedes hacerlo sola, este, no vamos a gastar gasolina en ir por ti. O sea, así, ¿no? Yo, yo lo viví así. A diferencia de con mis hermanos, lo percibí diferente, ¿no? Que sí si iban por mis hermanos y hasta yo iba por ellos. así Entonces, como que para mí no. Para mí no es... Eso, ¿no? De lo que yo necesite. Pues a ver cómo se resuelve o, o mis, los gastos en mí eran pues, lo más barato que se pudiera. Si yo quería un incluso un uniforme de la escuela, pues el que está vendiendo la escuela, no. A ti te vamos a conseguir, este que está más barato y así, ¿no? Entonces yo, pues así, me, así, cre, así fui creciendo. De cierta manera, yo como hermana mayor, siempre traté de comprender a mis papás en ese aspecto. Decía, no, pues es que no pueden gastar en esto. Es que yo, aunque tenga esto, pues yo tengo que sacar buenas calificaciones. Este, lo hacía como desde, desde mi conciencia de ayudar a mis papás, ¿no? Lo hacía así como la hija buena. Pero pues como que se me quedó que yo no me lo merecía, ¿no? Incluso, este, pues he hecho un trabajo muy este, como intenso conmigo que pues se me quedó que... Aunque yo tuviera esas buenas calificaciones, pues no tenía un premio, no tenía permisos, no tenía este. Pues a lo mejor sí el reconocimiento, el cariño, pero no lo que yo quería. Entonces yo quería ir a un campamento, no podía ir. Quería salir con compañeros de la secundaria, no podía. Así, nunca, nunca como que se hacía algo que yo quería. Entonces, a lo mejor eso fue que se me quedó que, pues no es para mí lo que yo quiero no sé exacto exacto y qué importante que lo veas ¿no? y cobres cada vez mayor conciencia de eso de cierta forma te tocó el, el síndrome del hermano mayor que a veces es como la hermana mayor abnegada donde no no puedo dar lata porque pues le toca como decías no no iban por ti pero tú sí ibas por tus hermanos eh, y entonces es ese mismo enfoque sobre toda la mujer, ¿no? De tu, la mujer, tú abniégate por tus hermanos, por todos los demás, porque porque no eres importante más que para servir a las demás personas. Y con esta otra visión también de, de de ser buena y una niña buena no molesta, una niña buena no pide, una niña buena, ¿no? Y entonces esta serie de cosas que, que son todos tenemos imaginario el tuyo en particular pues se fue configurando de esa manera y entonces de repente es chin es que si me ayudan si me dan si, si yo tengo que dar la niña buena da y ayuda y apoya y si me están dando a mí entonces ya no soy niña buena entonces pues ya estoy molestando entonces ya no soy niña buena. y si ya no soy niña buena entonces pues quién sabe qué horrores va a suceder cuando no somos buenos, vamos a acabar en el infierno. Entonces, ¿qué, qué fantástico que lo estás viendo, y es esta vocecita dentro de ti, de tu imaginario, que estás diciendo no, no deslata, no molestes, porque no lo mereces. Y me encanta, y te felicito, Zaira, porque, porque comprendes a tus papás, y porque ellos lo hicieron, porque seguramente así lo aprendieron, de, de sus propios papás y ellos tienen sus propias abnegaciones, probablemente. Eh, y no los juzgas, porque no se trata de juzgar, se trata de entender. Está esta vocecita de mi imaginario, imaginar imaginario diciendo eso. Y, y entonces me siento culpable. Y ahora, ¿qué me quiero decir? Yo puedo dejar atrás toda esta historia, yo puedo dejar atrás todos estos significados y me puedo decir cosas diferentes, cosas muy diferentes, como... A ver, si yo ayudo, ¿merezco que me ayude? Si yo apoyo, ¿merezco que me apoye? Oye, si yo cumplo mis roles y estudio, co-trabajo y me gano este dinerito, ¿merezco gastármelo en algo que yo quiero? Y esas son preguntas fundamentales. Donde tú tomas tu pasado de aquello que no eres tú, pero que tú aprendiste y te recreas. Y te creas en realmente, no lo que te hicieron tu pasado, tu familia, tu escuela, tu sociedad, sino realmente quién eres tú. Y esa es la obra de arte más maravillosa que puedes hacer. Y poder contestar, sí merezco, sí merezco. Y aquí hay que pensarlo sabiamente, porque si merezco, ¿qué? ¿Qué merezco? ¿Qué es lo que merezco? Hay también respuestas que pueden ser, que nos pueden hacer caer en ese... Eh, amor egoico, egoísta, de no, no, no, ahora yo di todo por mis hermanos y ahora yo merezco que ellos se sacrifiquen y que ahora me den a mí. No, pero sí en el sentido amoroso de claro, yo merezco, yo merezco darme lo mejor que pueda, yo merezco tratarme lo mejor que pueda, yo merezco darme dentro de mis posibilidades, pues eh, los bienes, los, los servicios, lo mejor que pueda. A mí me encanta el chocolate. Vamos no, a estar hablando de chocolate varias veces esta noche. Y, y, y, y fui aprendiendo que el chocolate más saludable es el que tiene más cacao y menos azúcar. Y me encanta una barra de linch que cuesta entre 90 y 100 pesos. Y de repente es como, no, es que es, es mucho. ¿Cómo voy a gastar en eso? Pues si tengo un hijo, ¿no? lo importante es que... Y luego es, a ver... ¿No merezco yo darme eso? A ver, ¿estoy generando ingresos? Sí, ¿tengo el dinero? Sí, ¿estoy cumpliendo mis responsabilidades como padre y todas las Sí, entonces ¿por qué no darme ese chocolate? Lo merezco. ¿Qué te gustaría dar para terminar esta parte de la pregunta, Z Zaira? ¿Qué te gustaría darte que sería simbólico de decirte de un acto simbólico que diga sí merezco? Pues, por ejemplo, ahorita hablabas un poco de los límites y yo como quisiera estar un tiempo sola conmigo y ponerle como como ese eso es el límite a mi familia a veces me cuesta trabajo porque siento que tengo que estar accesible para ellos, ¿no? Y decirles no quiero estar sola <ríe> me cuesta mucho trabajo y es algo pues aparentemente sencillo. Yo pienso que merezco un tiempo conmigo para estar sola. Fantástico, muchas felicidades. Tu misión, si decides aceptarla, es marcar esos límites y darte este tiempo y ver qué pasa dentro de ti, porque va a ser una gran oportunidad donde va a surgir la culpa, donde va a surgir la bodecita que te va a decir, pero ¿cómo piensas en ti? Si tu mamá te necesita, si tus hermanos te necesitan, para que tú la contestes, siga así, pero yo también me necesito y yo voy primero porque yo soy la primera y la más importante responsable de mí misma. Y como vamos a comentar en unos momentos, si tú lo haces desde el amor, ¿qué es el amor? Entre otras cosas, de forma muy importante, una emoción. Si tú contrarrestas la culpa con el amor y conectas con ese amor, dices, por amor marco este límite. Si te amo, mamá, pero me amo más a mí y me toca a mí darme prioridad a veces. Entonces, eso es lo que necesito y, y te puede ayudar mucho. También, además, recibir. Así como tú has dado con amor, puedes recibir con amor. Y la, tu siguiente pregunta nos conecta también con cómo mantener el ánimo y el entusiasmo porque hay días que sí me siento motivada, pero otros días vuelve a darme el bajón. Hay varias razones para eso, ¿no? Y hay desde ciclos biológicos donde hay días que estamos más fuertes biológicamente y hay días donde estamos más débiles biológicamente. Pero eh, yo te invito a escuchar esa voz. Escuchar esa voz que te baja, que te da ese bajón. Esa voz es el imaginario, es tu imaginario. Y está en su versión de culpa. Y está en su versión de angustia, y está en su versión de enojo, y está en su versión de decepción y frustración, eh, en sus diferentes versiones. Escucha esa voz y nota, estudia. A ver, sentí un bajón ahorita, ¿por qué lo sentí? ¿Qué es lo que sucedió? Y, y te escuchas. Por ejemplo, a mí a veces me pasa de que salgo de una sesión o de un taller o de algo y surge esta voz y dice no lo hiciste tan bien y siento un bajón en mi ritmo. y entonces y lo escucho y platico con mi imaginario y le digo a ver pues ciertamente no fue la mejor que hemos dado pero estuvo bien di el servicio, la gente se benefició y a veces ...pues nuestro desempeño es mejor... ...a veces nuestro desempeño... Es, ...es peor... ...y esa... ...fluctuación es totalmente natural... ...y entonces contrarresto esa voz que dice... ...no lo hiciste suficientemente bien... ...que me da el bajón... ...y la contrarresto como... ...no, a ver, pero... ...qué cosas sí salieron bien... ...qué cosas sí, sí fueron aciertos... ...ah, pues esto, y esto, esto, esto y otro... ...ah, mira, y entonces lo contextualizo... ...y además me echo porras... ...pues sí, claro, es que... ...traías baja la energía... Y los que saben del leptograma soy sensitivo, entonces pues hay días que traigo la energía más baja y eso pues obviamente impasta eh, y entonces me echo porras. Y fíjate qué bonita habilidad que yo te invito a ti y a todos a practicar, y lo hacemos también en consulta. Échate porras, échate, así como lo harías con una buena amiga que le echas porras, ¿no? A ver, ánimo, ánimo, vamos, vamos, vamos, sí, hoy es un día difícil, hoy traemos bajo la energía Hoy no están saliendo las cosas como queríamos, pero vamos, vamos haciendo lo que podemos, lo mejor que podamos y vamos bien. Voy bien, voy bien, voy paso a paso, voy adelantando y entonces vamos sustituyendo, vamos dejando de alimentar esa voz del imaginario, esa voz negativa y vamos alimentando esa voz positiva, esa voz del optimismo, esa voz del entusiasmo, esa voz del amor, porque finalmente... Eh, el amarnos implica aceptarnos y aceptarnos con nuestros errores. Aceptarnos incluso cuando a veces te bajo nos puede dar cuando alguien nos critica o cuando alguien eh, nos habla feo o cuando algo no sale como yo espero. Decir, claro, eso es parte de la vida, es previsible. Y ser muy consciente, porque es muy importante lo que dijiste hace rato, de que das pasos. Y luego sientes que regresaste al mismo lugar de, de inicio. A veces pasa, pero más probablemente tú crees que regresaste al lugar de inicio. Pero no necesariamente. Sobre todo si haces este proceso y en esos pasos te diste cuenta que te ayuda a darte un subidón y a sentirte bien, qué cosas te dices a ti misma que te ayuda a sentirte bien y qué cosas te generaron este bajón. Cómo surgió este imaginario y cómo lo has estado practicando para él. ¿no? Entonces nunca vas a regresar al mismo lugar. Nunca vas a regresar realmente al mismo lugar. Porque tienes un poquito más de sabiduría, porque tienes un poquito más de eh, conocimiento de ti mismo, porque tienes un poquito mejor manejo de ti mismo. Pues muchísimas gracias, Zaira, por tus preguntas. Todos nos beneficiamos de estas preguntas. Gracias. Muy bien, tenemos otras personas aquí que mandaron algunas preguntas. Victoria Cantú, Leticia Ramírez, no sé si están por aquí y si quieren decir eh, sus... Ahí escucho una vocecilla por ahí. Victoria, soy Victoria. Victoria, adelante. Gracias. Sí, yo mandé algunas preguntas... Eh, pues parece como sencillo, ¿no? Eso de quererse uno mismo, pero pues ¿cómo le hago? A lo mejor para mí, quererme a mí misma es, pues trato de alimentarme este, sanamente, hago ejercicio, este, el aspecto personal, trata uno de cuidarlo, pero ¿qué pasa si es eh, todo lo contrario? Si la persona no le gusta, eh, pues, arreglarse, eh, bañarse, cosas así tan básicas, elementales, Oye, O sea, y esa persona, pero lo curioso es que esa persona, si se siente bien, o sea, tiene autoestima, si vive en esas condiciones, yo de verdad que no entiendo, Ay, si estoy este, no, no lo puedo entender, eh, el hecho de, pues, que no quieren hacer ejercicio, este, los horarios, de los hábitos, o sea, porque um, desde que, bueno, yo tengo dos hijas y, um, eh, o sea, desde pequeñas, pues, les inculca o no hábitos, buenos hábitos, pero pues ya después de la secundaria no sé qué pasó. ¿Qué edad tienen, Victoria? Eh, la más grande tiene 19, ay no, ya tiene 20, <ríe> y la otra tiene 14. Y Déjame de... decirte qué pasó. Uh -huh. Se volvieron adolescentes. <ríe> bueno, pero no todos son así. <ríe> Se volvieron adolescentes y cada quien, eh, cada adolescente adolece en una dirección en particular. Una, una dirección en particular entonces eh, vamos a abordar estas estas preguntas que son muy buenas eh, pero no sé no sé si terminaste o si quieres terminar Ay, pues sí es básicamente eso que yo no puedo imaginarme o no sé cómo esté su autoestima en realidad si veo que no no se quiere bañar no se quiere peinar y en serio eh Tú, no se peina, no se cambia, o sea, todo un caos, o sea, no. no. y ya es edad, pues 20 años. ¿no? Entiendo, entiendo, sí, es complicado, es complicado. ¿Eh? Es complicado. Eh, primero vale la pena aterrizarlo y aclararlo a nivel conceptual. La autoestima y el amor propio no tiene que ver con una conducta específica. El amor propio, como decíamos, sobre todo es una emoción. Una emoción que o yo estoy sintiendo o no estoy sintiendo. Que el otro está sintiendo o que no está sintiendo. En ese momento te invito a que evoques. A ver, ¿puedes tú evocar esta emoción de amor propio? Haz el ejercicio de evocarla y sentir yo me amo aquí está aquí está y la autoestima es me estimo ¿no? entonces me estimo ¿okay? cuando estoy teniendo amor propio y autoestima cuando estoy sintiendo esto cuando genuinamente estoy sintiendo esto claro, no lo podemos observar y evaluar desde afuera eh, pero, pero digamos que a nivel más eh, sencillo ese es, ese es lo que es ahora la conducta no está necesariamente apegada a ninguna conducta. Eh, por ejemplo, en, en India están los yoguis, los sadhus, que pueden pasar meses sin bañarse, meses sin peinarse, y que pueden, desde ese camino, lograr estados de amor y de compasión y de mucha plenitud. Y pueden tener niveles de amor y de autoestima y de conexión con, con el universo y con la vida que ni sospechamos nosotros, los mortales comunes y corrientes. Eh, eh, y, y, y, y así es ese camino, porque parte de lo que aprenden es que el, ese estado de iluminación, de amor, lo pueden lograr independientemente de las apariencias. Entonces, no necesariamente está mezclado. El ejemplo que decíamos del helado de chocolate. Yo puedo comerme un, un helado de chocolate y, y, y puedo hacerlo desde el amor propio y partir un cachito, o leerlo, esas cajitas de chocolate Lindt, algunas de ellas dicen atrás, cómelo con tus cinco sentidos. Y entonces... Huélelo, siente la textura, ¿no? Casi, casi darle el amor al chocolate. Pruébalo, la puntita, ¿no? Y entonces, y puede ser un acto de amor propio comerme ese chocolate. ¿O no? O lo que siento es un vacío dentro de mí y entonces necesito llenarlo con algo y entonces voy y me echo el chocolate. Es el mismo chocolate, el mismo acto de comer el chocolate, pero Viene de dos lugares y de dos espacios muy, muy diferentes. Entonces, eso es, para empezar, eso es, eso es útil, ¿no? Porque una de las, de las preguntas que, que me encantó que, que escribiste es, eh, ¿hay una lista de cosas que si yo hago, puedo decir que me amo? Pues, yo recomiendo más bien abordarlo desde ubicar esa emoción del de amor. Eh... Porque yo podría sacar una lista y hacer toda la lista de sí bañarme, y sí peinarme, y sí hacer ejercicio, y sí eh, alimentarme saludablemente, y no amarme, y no tener autoestima. Y hacerlo desde la autoexigencia, y desde el perfeccionismo, y de sentirme que, y que si no lo hago, entonces no soy suficiente, y si lo hago, tampoco lo soy, pero soy menos insuficiente. Entonces, es importante hacer como esa primera distinción. Ahora qué suele suceder con el amor propio qué suele suceder con el amor propio suele suceder conforme lo vamos construyendo que solemos eh, también aplicarlo a nuestro cuerpecito hermoso y entonces si yo me amo yo no soy mi cuerpo yo soy este ser que está habitando este vehículo del cuerpo pero este cuerpecito es como mi coche y entonces oye pues si yo me amo, pues yo me cuido y yo cuido mi vehículo. Y este vehículo, ¿cómo lo cuido? Pues dándole lo mejor. Dándole la mejor alimentación, dándole la mejor eh, ejercicio, ¿no? Lo que requiere, mantenimiento, ojalatería y pintura, pues lo que sea, ¿no? Este, hoy, este, ¿me puedo operar la nariz? Y como un acto de amor, pues sí. Si lo que estás sintiendo es amor y eso es lo que quieres hacer, sí, porque pues, finalmente es, es cuidarte. No es indispensable, sí viene el ligado Ahora, ¿qué pasa en el caso específico de tus hijas en la adolescencia? Eh, como comentábamos hace unos momentos, tus hijas, al igual que, que todo el mundo, recibe una serie de programas a lo, a lo largo de la infancia, una serie de indicaciones, una serie de tú tienes que ser así, como todos. Y lo absorben. ¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es un momento muy particular, donde yo me pregunto, empiezo a convertirme en adulto y me pregunto, ¿quién soy? Yo no soy mi mamá, entonces ¿quién soy? Yo no soy mi papá, entonces ¿quién soy? Yo no soy mi hermano, entonces ¿quién soy? Y en esa búsqueda de encontrarse, genera una característica fundamental de la adolescencia que es la rebeldía. Bueno, yo no sé bien quién soy, pero a, entre que descubro quién soy, yo no soy eso. Yo no soy mi mamá. ¿Mi mamá qué quiere? ¿Que me bañe todos los días? Pues yo no soy eso. Pues ahora no me baño. ¿Qué quiere mi mamá? ¿Que cuide mi alimentación? Pues yo no soy, no sé quién soy, pero no soy eso. Vamos a jugar con los Entonces, ¿qué voy? Pues voy a comer turritos diarios. ¿No? Mi mamá quiere que ejercice, que no pues no soy eso. Entonces, ¿qué? ¿Quién soy? Pues no sé, pues no hago ejercicio. Y a ver cómo lo hacen. Y entonces es una etapa de autoafirmación, donde están diciendo, yo no soy tu mamá, yo soy yo. Es como, no lo hacen de forma consciente, pero es como, mamá, déjame encontrarme a mí mismo. Déjame encontrarme a mí, déjame darme, déjame llegar a mis propias conclusiones sobre cómo vivir. Y en ese sentido, paradójicamente, sí puede ser un acto de amor propio y poder decir, yo no soy tú. Y todo esto que tú me estás diciendo, o incluso a veces que me tal vez me quieres imponer, pues entonces la respuesta, mi primera respuesta es no, no, la rebeldía de él. Y probablemente, eh, pues ellas van a encontrar su propio camino. De hecho, es muy sano que lo hagan. Si tus hijas y si adolescentes hicieran todo lo que les dijeras, me preocuparía. <risa> me preocuparía. Porque entonces, ¿cómo van a encontrar quiénes son? Si van a ser una calca de la mano. Y, y pues tampoco se trata de eso. ¿no? Entonces, tal vez ellas eventualmente descubran el placer de arreglarse, el placer de bañarse, el, el amor atrae, expresado a través de la alimentación sana, de. Eh, del de cuidar todos tus elementos que tú señalas, que no necesariamente, pero eh, eventualmente sí suelen ir relacionados con eso. no Y la paradoja es que a veces nosotros como padres tenemos las mejores intenciones, pero a veces cuando insistimos en algo y sentimos esta resistencia, entre más insistimos, más resistencia hay de luz, Porque se autoafirman a través de esta resistencia. ¿Qué pasaría si dejares de decirse? ¿Qué? Pues yo creo que ya no lo voy a hacer, aunque es, es, es muy complicado porque pues luego, bueno, la casa es pequeña, es, casa es pequeña y pues uh, una, en una habitación están mis dos hijas, entonces la, la menor pues digamos que esto es todo lo contrario a la mayor, y entonces tiene que estar soportando esa situación de que, pues, la ropa de cama, bueno, todos los detalles que implican, y, y pues sí, el problema, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo, me parece lógico lo que, lo que nos está diciendo. Y tal vez, algún día, en algunos años, si ella hace su proceso... Eh, pues se puede llegar a esas condiciones, ¿no? Y cualquier circunstancia tú la puedes eh, aprovechar para, para para enseñarle también a tus hijas. Tu hija menor se va a encontrar a lo largo de la vida tener que convivir con personas que piensen diferente, que tengan diferentes nociones del orden, de la limpieza, etcétera, etcétera. Y, y de muchas otras cosas. Y... Y en ese momento, pues este puede ser un pequeño laboratorio para lo que se va a encontrar en el futuro en la vida. Y tal vez, ¿hay algo que le pudieras decir a tu hija menor para que pueda aprender de esta situación y pueda aprender a ser más adaptable, a marcar límites, a negociar con la hermana? Eh, ¿Qué se te ocurre, Victoria, que le podrías decir a tu, herma, a tu hija menor para que pueda lidiar con esta situación de la mejor forma posible Pues um, yo lo que veo es que mi hija menor es, trata de efectivamente negociar con ella y, y evitar conflictos a veces a una le da flojera hacer algo y, y la otra dice bueno yo lo hago pero haces esto y así como que este a arregla ahí la situación. Um, pues, sí, me he dicho que pues tenemos que ser empáticas. Uh, tratar, <ríe> tratar de, no sé, nada más. La empatía. La Muy bien. Y pues más que son hermanas, ¿verdad? O sea, para eso están las hermanas, para apoyarse. No hay mucho tiempo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. No, muchísimas gracias a ti, Victoria, por mandar las preguntas y por hacerlas ahorita en voz alta. Perfecto. Gracias. Jenny nos dice, ah, ese está hace rato de lo que hablábamos con Zaira, cuando aceptas que te mereces todo, el universo conspira para que llegue lo que tú quieres. Es cuando aprendes a pedir y te llega eso que tú quieres. Así es, así es, mi querida Chery. Fabiola ledesma nos dice, me es muy difícil a veces pedir que me respondan adecuadamente a un servicio que he pagado bien. No sé cómo hacer valer mis derechos en ese renglón. Me es muy difícil a veces pedir que me respondan adecuadamente a un servicio que he pagado bien. No sé Cómo hacer valer mis derechos en ese renglón. Sí, entiendo, Fabiola. Y te puede ser útil, Fabiola, distinguir entre necesito y deseo. Cuando nosotros pedimos desde el necesito, yo estoy pagando por una comida buena y entonces necesito que esté caliente, que esté limpio, que esté. Porque si no pierdo mi paz y mi tranquilidad. Y entonces cuando viene desde ese lado, pues claro, yo lo voy a sentir y lo voy a exigir y me voy a pelear y voy a ¡ah! me le voy al otro. Entonces, pero es muy diferente. El el sentir que lo necesito me lleva a exigir, me lleva a reclamar y me lleva al conflicto generalmente. Y que y eso lo podemos contrastar, esa vocecita que dice necesitas, y entonces el otro te tiene que dar lo podemos contrastar con una voz de una conciencia, de mayor empatía, de mayor aceptación, y que dice, yo deseo esto. Oiga, yo eh, deseo una sopa caliente, me la podrían calentar, por favor, viene fría. Oiga, yo deseo una sopa sin este pelo que trae aquí, me la podrían cambiar, por favor. Eh, y entonces... Eh, cuando yo lo pienso como deseo, entonces es menos probable que yo conecte con el reclamo y realmente lo puedo hacer desde una solicitud y entendiendo sobre todo que pues el otro es humano, el otro comete errores, las instituciones eh, cometen errores y tienen derecho, tienen derecho a cometer errores, como decíamos hace rato con, con la empatía de Victoria. Bueno, buen punto Fabiola, gracias por compartirlo. De Pineda Messer Mendieta en Facebook. ¿Sabes? Eso me pasa con mi hija. Entre más le digo, báñate, báñate, y menos lo hace. Voy a aplicar esa estrategia. Sí, sí, sí, es la, la paradoja adolescente. Y, y donde, eh, por esa necesidad de los padres de rebelarse, de, de, de los hijos de rebelarse frente a los padres, pueden pasar ese, ese tipo de cosas, ¿no? A mí me funcionaba muy bien con mi hijo, tiene 18 años y cuando se quiere revelar, yo me quito, <risa> y yo me quito, eh, y, y me funciona muy bien, porque entonces, claro, ¿no? hay ciertas cosas básicas y fundamentales, que le toca ir a la escuela, ¿no? y, y le toca ciertas cosas que, que no son negociables, pero dentro de otras muchas cosas, oye, ¿quieres pasar todo el tiempo con la novia?, pues sí, claro, eso es, es lo que quieren los adolescentes. Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Y sale mi vocecita de mi huella de abandono y dice, ya no te hace ningún caso tu hijo. Este, y, y yo la contrasto. Digo, no, a ver, espera. En la etapa adolescente lo más importante son los amigos, es la novia y, y está experimentando esto eh, de una forma muy importante. Adelante, adelante. Y y entonces no me opongo y que traiga y lleve a la novia y la vea lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y si le digo, oye, me gustaría verte a solas, lo podemos hacer. Y, y pido, no desde, es que necesito que tú, no, no, no, no necesito que nada, yo me encargo de mí. Ahora, me gustaría verte más, me gustaría este, verte tú y yo hagamos ciertas cosas, ciertas actividades ¿se puede? ¿se ¿Sí? puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Pineda, gracias por compartir Leticia Rodríguez también nos mandaste unas preguntas gracias no sé si quieras hacerla aquí ahorita eh, Sí, claro Hola, te... buenas noches Hola adelante Leticia Sí yo hice tres preguntas y dos de ellas ya se contestaron con, con este Zaira, porque la primera era, ¿cómo puedo evitar sentirme mal cuando alguien me pide un favor, pero no deseo hacerlo? Y este yo sé que eso es a través del límite, de anteponer anteponerme yo a este primero yo y saber decir no. <risa> saber decir no. No, ahorita no puedo. Ahorita no quiero, porque es esa parte, ¿no? De tener ese valor de decirlo. Eh, porque después viene como una parte de sentirme mal. O sea, le dije que no, pero me siento mal. Entonces, este, ese es el trabajo que, que yo estoy realizando, que estoy trabajándolo mucho, en la parte de saber decir no y no sentir nada. Y no sentir nada. Bien, la segunda pregunta es, en algunos momentos mi autoestima está bien, pero de repente siento que va bajando, bajando. ¿Y qué puedo hacer para mantener como en una buena, en una buena autoestima? Este, escuché que una parte es en la, la, los momentos que estamos viviendo, y sí, me he dado cuenta que cuando estoy cansada, cansada por el estrés del trabajo o tengo alguna preocupación o algún exceso de demandas por cumplir, eh, eso es lo que me hace responder como bajar, ¿no? Y permitir algunas cosas que, que no debo de hacer o dejar de mirarme yo primero. Antepongo todo lo demás, todo, el trabajo, la casa, este, la familia, entonces creo que esos son mis estados de ánimo que son los que hacen que fluctúe y este, lo relaciono mucho con eso y la tercera pregunta fue ¿qué acciones puedo hacer para alimentar el amor propio? Tengo una pequeña confusión porque yo aprendí que el amor propio era como los valores, no la dignidad tienes que tener dignidad tienes que ser mmm, tienes que ser tienes que ser, eh, pues casi voy a cumplir 60 años, entonces eh, pues me tocó la educación muy tradicionalista de sumisión, de aceptación de, de lo que nos digan los padres, los mayores, y aprende uno a ser así hasta con los jefes en el trabajo, eh, con las personas que a veces son dominantes ante nosotros, la pareja quizás también, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar otra versión de lo que es el amor propio. ¿Qué es el amor propio? Fantástico. Fantástico, muchas gracias por, por las preguntas. Y eh, tal vez sea más útil pensar en, en el amor propio como una emoción eh, o como un verbo. <ríe> como un verbo, ¿no? ¿no? O sea, sí, claro, un valor, ¿no? Pero, pero sobre todo como un verbo, que es amarme, amarme, amarme es un verbo. Yo practico amarme. ¿Y cómo sé si me estoy llamando Pues lo siento. Como comentamos, más que más que una acción específica, que sí, ahorita hablamos sobre acciones específicas, es es amarme. Y una forma es muy clara es de acuerdo a lo primero que dijiste, es me piden algo, yo no quiero, digo no. Surge mi culpa y un acto amoroso es escuchar a mi culpa, porque también podemos ser amorosos con nuestra culpa, también podemos ser, también podemos ser amorosos con, con nuestro imaginario, escuchar a mi culpa y, y reeducarla y poder decirle, mira, este es un gran malentendido, no tienes por qué ser la persona buena que se sacrifique y que se niega a sí misma por los demás. Tú tienes todo el derecho, tú mereces poder decir, ahorita no quiero. Y a ti te dices lo de la forma más honesta, sí, sí, sí puedo, porque a veces tenemos esta cuestión social de que no, no, no, es que si sí, sí, sí puedo, lo tengo que querer. Y entonces, entonces mejor le digo que no puedo y le invento una mentira. Es válido también a veces si alguien lo decide hacer, ¿no? pero también decir, pues sí podría, pero no quiero. Y no tendría por qué darte una explicación, pero tal vez te la doy. Uh -huh. Y déjame explicarte, estoy muy cansada con el trabajo, he tenido una, eh, una serie de, de, de, de, de, de temas en el trabajo, complicados, este, y estoy muy cansada. Y, y como me amo, me no voy a dar este tiempo para descansar, porque sé que es fundamental para mi descansar o me voy a consentir haciendo esta otra cosa que es fundamental para mí. tal vez en otro momento podría hacerlo hoy no hoy no porque sí te amo a ti pero me amo más a mí uh -huh. porque yo soy quien me toca amarme a mí entonces qué es un acto de amor pues un acto de amor es el que surge desde esta emoción de amor desde este verbo de amarme y Muchas veces puede ser este límite, este, donde yo me priorizo sobre el otro, donde yo recupero este ponerme en el centro de mi proyecto de vida, convertirme de nuevo en el sol central de mi vida. Y porque si no me amo yo, pues ¿quién lo va a hacer? Y si no me cuido yo, pues ¿quién lo va a hacer? Pues uh -huh. si me toca a mí, si me toca ser a mí más que nadie. Entonces eso... Ciertamente marcar límites y decir que no, cuando no quieres, eso, cuando vienes del amor, es un gran acto. Y practicarlo es bien importante. Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras acciones? Otra vez, hay acciones que simbólicamente pueden representar eso y que son más individuales. Entonces, para mí es... Comprarme mi chocolate de 90 pesos, sentarme, abrirlo, olerlo, saborearlo mmm, y disfrutarlo. Y si es con un cafecito, preferentemente descafeinado, porque me cae mejor, pero a veces me doy mi lujo y escafeinado y entonces me lo tomo y lo disfruto. Ese para mí, darme un espacio del día, parece es un acto Cuidar mi sueño. Cuidar mi sueño también es un acto de muy importante. ¿no? Y entonces, eh, dormirme a cierta hora, pararme a cierta hora, darme el espacio. Yo procuro, por ejemplo, y tengo la fortuna, la, la fortuna de poder organizar mi vida de esa manera, pero muchos días me despierto y me, me, dice, me dice mi pareja: ¿A qué vas a despertar mañana? Y muchos días tengo la fortuna de decirle: cuando mi cuerpo decida que el momento de despertarse. Porque eso es un acto de amor para mí. darle a mi cuerpo, pues, el descanso que necesita. ¿Qué pasa cuando pongo una alarma? Que me despierto antes de que mi cuerpo esté suficientemente descansado. Uh -huh. Entonces, para mí es un acto de amor cuando puedo, conforme las circunstancias no me lo permiten. Y afortunadamente es bastante eso. ¿Qué más es un acto de amor? Hacer ejercicio. Ahora sí, como comentaba Victoria hace unos momentos, para mí es un acto de amor hacer ejercicio, y decir, ay, tengo muchas ganas de hacer ejercicio, tengo la fortuna de ahora vivir muy cerca del Bosque Tlalpan, aquí en Ciudad de México, y poder irme a correr al Bosque Tlalpan, hoy en la mañana estaba así diciendo, wow, qué regalo, qué regalo me doy yo a mí, y es un acto de Y hay días que es un acto de amor para mí no hacer ejercicio, sí. y estoy cansado, y mi cuerpo me está diciendo, no, no, hoy no, por favor, y entonces el acto de amor es no, para mí es no hacer ejercicio. ¿Qué, qué, qué crees, Leti, que a ti te podría ayudar? Hacer cosas para mí. Uh -huh. Desde gustos, tiempo, espacio, mejoras en algo que, que necesito. Eso sería. Uh -huh. Fantástico fantástico muy bien y, y, y compártenos tú si estás en facebook si estás aquí en los comentarios si estás viendo el vídeo después compártenos qué te sirve a ti para para conectar y para conectar con esta emoción de amor con este verbo de amarme y, y, y realizarlo un aspecto fundamental en el amor propio es cómo me hablo mm. ¿Cómo me hablo? Es fundamental, ¿no? Surge la vocecita que dice, es que qué bárbara, tú estás siendo egoísta, estás siendo una mala hija, estás siendo una mala madre, y, le, y decirle a esta vocecita, tranquila, tranquila, así no nos llevamos, así no nos llevamos, bájale dos rayitas aquí a tu, a tu relajo, es, te entiendo, eres el imaginario, eso es lo que haces, es tu inscripción de trabajo. Eh, pero no quiero esto. Y entonces me quiero hablar bonito. Richito, Richito mi amor, precioso, precioso. No tienes ganas de hacer ejercicio porque traes flojera pero hoy vamos a hacer ejercicio. Te va, te va a caer bien, te va a sentir bien. Me tomo de la mano y me dirijo en esa dirección. O no, Richito mi amor, no pasa nada hoy si no hacemos ejercicio. No pasa nada, no pasa nada si no vamos a trabajar no pasa nada nada no, no, sí. no, puede haber su momento puede haber momentos donde claro, claro. donde donde, donde pasa eso no entonces yo antes no cancelaba una sesión que fuera a dar una consulta que iba a dar pero aunque aunque hubiera un terremoto o se pasara lo que pasara no lo cancelaba no ahorita casi nunca lo hago pero hay momentos donde dices que no me siento bien traigo dolor de cabeza estoy indispuesto este Traigo yo emociones aquí muy alteradas, ¿no? La verdad, ¿no? Por, por amor a mí mismo, ¿sabes qué? Pues busco reagendar, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esa, esa visión. Y, y te invito a ti, Leti, y a todas las personas que están ahorita escuchando, haz tu lista de actos simbólicos que promueven la emoción de amor por ti y el verbo de amarme, el, la práctica del verbo de de amarme. A ver si, a ver si eh, tenemos algunos otros comentarios de otras personas. Que compartan, que compartan Muchas a, qué les, sirve a ustedes. qué les sirve a ustedes. Muchas gracias, Leti. Gracias. Maruchan de Pollo en Facebook pregunta, si él me saluda, mi día es hermoso. Si no me saludo, ¿tá? entro en ansiedad. ¿Cómo no darle a alguien ese poder? Fantástico, Maruchan de Pollo, me encanta, me encanta leerte y, y te he leído varias veces ahí en, en Facebook. Y esto hace referencia a la pregunta de Leticia, ¿no? De mi autoestima, de repente siento que va decayendo y de la, el, lo que nos comentaba Zaira, de cómo mantener el ánimo y entusiasmo. Porque hay días que sí me siento muy piada, pero hay días que me vuelvo a dar el bajón. Muchas veces es, es eso, ¿no? Y es que aquí otra vez la, la vocecita, a mí me gustó mucho esta analogía de la vocecita, donde Maruchan, seguramente tu vocecita está diciendo en el fondo eh, lo que está diciendo, el mensaje implícito que está ahí, lo que, lo que le llamamos en sinología la actitud disfuncional, el nudo de significación, es que dice... Si él me saluda, entonces yo soy merecedor, entonces yo soy importante, entonces yo soy valioso, entonces yo soy digno de ser amado. Esa es ahí la vocecita, la asociación que trae, el nudo de significación está ahí implícito y que cuando se activa pues así lo vivo así lo vivo porque así nos enseñaron cuando éramos pequeños cómo nos sentíamos con nosotros pues naturalmente éramos muy reactivos y muy receptivos a lo que nos decían los demás y cuando llega tu papá tu mamá tu maestro tu hermano mayor no gigante ahí inmenso y te ¡ah! regaña te critica y te dice algo, pues sí, muy naturalmente te sientes mal, muy naturalmente te sientes mal, y entonces eso lo aprendimos, y aprendimos que cómo me siento yo, pues depende de cómo me hablan, cómo me tratan, y es lo que tenemos muy practicado eso lo hemos practicado a lo largo de décadas. Y yo te invito, Maruchan de Pollo, que escuches, ¿Qué es lo que está implícito? A veces la vocecita es la parte más superficial, pero pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué significado, ahora sí en términos muy semiológicos, qué significado le estoy dando a que me salude o que no me salude? Eh, sobre todo, normalmente tiene que ver con eso, con que yo me estoy dando mi estima qué tanto me estimo yo depende de qué tanto me estima esa persona qué tanto me estima él qué tanto me sonríe porque estamos acostumbrados a darle poder a esa persona yo te invito a que escuches esta voz escuches esta asociación y practiques lo contrario que ahora sí qué otra cosa es una conducta simbólica que a partir de esta emoción de amor y de este verbo de amarme, es eh, escuchar esta voz y transformarla, transformarla en decir, a ver, eh, si él me saluda, no me saludó él, me voy a saludar yo. ¿Qué pasaría si te vas al espejo y dices, hmm, preciosa, qué bien te ves el día. Y entonces eso que estás buscando allá afuera, ¿lo das tú? Entonces te hace estudiar, día hermoso? Mira, al principio, como cuando estrenas un zapato, unos zapatos, al principio pues, se siente como incómodo cuando estamos haciendo algo nuevo y algo diferente. Pero conforme lo vas practicando, te vas amoldando a él y lo vas sintiendo cada vez más natural. Y entonces, ¿qué estás buscando en el otro? Que te salude amablemente. Tú salúdate amable. ¿Qué es lo que estás buscando en el fondo? que sentirte digna de ser amada, bueno, pues entonces vete al espejo y di, tú, maruchan de pollo, eres digna de ser amada, y eres y mereces amor, sobre todo de la persona más importante en tu vida, que eres tú, entonces me doy ese amor, yo me amo, yo te amo. ¿O qué es lo que tú te quieres decir? ¿Qué es lo que estás buscando allá afuera que no te están dando? te lo dan te subes no te lo dan la baja, te bajas y dátelo tú y practícalo practícalo y practícalo y entre, entre más lo practicas más vas a ir soltando eh, el, el apego la sensación de necesitar que el otro te lo dé y más vas a ir tú fortaleciendo tu capacidad de dártelo y sentirte cómodo yo recuerdo al principio conocí estos ejercicios de yo me amo. Yo me sentía así como, yo me amo. ¡Ay, no! Suena muy egoísta, suena muy arrogante, suena muy soberbio. Y entonces empecé por, bueno, yo me acepto. Ok, yo me acepto. Eh, bueno, ahí va. No, me cuesta trabajo, pero lo no. hago. Y entonces fui practicando, fui practicando. Yo ya pasé el yo me quiero. Ay, yo me quiero. Uy, ¿No? eh, sí, bueno. Y yo me amo. Y entonces eh, poder decir, yo soy el amor de mi vida, amo a mi pareja, está por ahí, la amo, pero yo soy el amor de mi vida. Yo soy esta eh, persona la más importante, la que siempre voy a estar conmigo, la que siempre voy a estar para mí. Y, que, y a partir de este amor, pues entonces puedo compartir mayor amor. Porque si no, no es amor, es dependencia. Como está muy de moda el término, la codependencia. Chedi, me encanta que nos compartes. Compártanos los demás, ¿qué te sirve para practicar la emoción del amor y el verbo de amar, amarme? Chedi nos dice: A mí me sirve darme esas siete fuentes del amor incondicional. En semiólogía hablamos de que lo que estamos buscando en el fondo, desde nuestra huella y abandono, desde este vacío, que muchas veces sentimos, este desamparo, esta desolación, esta eh, angustia existencial, es que estamos buscando amor. Y el amor lo podemos entender a partir de estas siete fuentes del amor incondicional. Afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, reconocimiento. Y entonces me lo doy y esa es una muy buena manera. Si no lo has visto te invito a ver un video que tengo en mi canal de YouTube que se llama los Siete ingredientes del amor, parte 1 y parte 2 y donde hago esta explicación detallada de cada uno de estos siete ingredientes y cómo poder dártelo y cómo poder darlo a los demás. Entonces Sheri nos dice, hago un alto en el camino cuando entra el imaginario y todos los días me tomo un cafecito conmigo misma y disfruto mi camino donde quiera que voy. Todos los días veo una pirámide a la vuelta de mi casa. ¡Ay, qué bonito! Y ese momento es único. Y así todos los momentos los disfruto. Muy bien, Cheri, muchas gracias. Qué gusto verte conectada. Hmm. Ceci. Ceci nos dice, yo me dedico todas las mañanas y noches un tiempo para meditar u orar. Relajarme con ejercicio físico sencillo. Darme masaje en mis pies o algún lugar que lo requiera escribir o leer, escuchar música que me gusta para relajar. Según sienta. Es como un tiempo conmigo disfrutarlo. Fantástico, Ceci, gracias por compartirlo. Y me encanta este darme masaje en los pies. ¡Ay, qué rico! Lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Te voy a tomar eso. Que me encanta. Eh, o bueno, en algún lugar que lo requiera. Gracias por compartirlo. Una, una, una consultante... De, se llegó a que una cosa bien importante para ella donde puede practicar este amor es después de bañarse ponerse crema pero en vez de ponerse crema rápido porque hay que ir a atender a los hijos darse unos minutos para ponerse la crema como un acto de amor donde yo me estoy dando este afecto amor en su versión de afecto Zaira me cuesta trabajo creer en las cosas que los demás me dicen que soy buena. Es un problema de autoestima y aceptación. Eh, si ¿sí es cierto lo que te dicen los demás, que probablemente sí, sí. <risa> eh, y sí, es esta misma visión donde la vocecita del imaginario, que es policía, juez y verdugo que está juzgando, que está diciendo, no, eres suficiente, no les creas, ni es para tanto. No les hagas caso, en realidad no te salen muchas cosas bien. En realidad lo haces bastante mal. Y, y es eso, justamente, pues genera un problema de, de autoestima y de aceptación. Y con esta confusión fundamental entre mi hacer y mi ser. Y, y como si mi hacer determinara mi, mi ser, mi valor. Y entonces, como la vocecita dice, es que te has equivocado muchas veces, la has regado, lo has hecho mal, has fracasado. Y entonces, confundo mi hacer con mi ser. Y digo, no, pues por eso, por eso no soy, no merezco, no soy suficiente, no soy suficientemente valiosa. Y entonces, distinguirlo y decir, a ver, no, pero espérate, yo, por más que, eh, me equivoque como ser humano pues yo puedo seguir afirmando mi valor y mi autoestima porque soy invaluable a ver, los invito a todos, díganlo en voz alta yo soy invaluable yo soy, no soy invaluable. invaluable yo soy invaluable fantástico Lore, me encantó escucharlo yo soy invaluable y, y si nos hemos repetido y hemos escuchado miles de veces lo contrario, bueno, pues ahora hay que repetirlo y decirnoslo miles de veces. Hasta que finalmente vayamos soltando esos nudos de significación, esas bolas que traemos ahí adoradas y generamos esos enlaces. Gracias, Aira, por compartir una vez más. Y también eso es bueno, simplemente yo me acepto, yo me acepto con todos mis errores, con todos mis aciertos, con todos mis efectos, todas mis virtudes. Yo me acepto, porque soy humano. Ahora sí liberó una piña de Facebook. A mí me sirvió el escribir lo que siento. Aprendí a respetar mi tiempo y el tiempo de los que me rodean. Con la perseverancia todo se logra. Me encanta Araceli una piña, gracias por compartir. ¿no? A mí me sirvió el escribir lo que siento. Y eso es, es muy útil para conocernos mejor y mejorar la relación con nosotros mismos. Que es escribir. Escribir cómo me siento. Cuando tienes un buen amigo o una buena amiga, te importa cómo se siente. Le preguntas, le das seguimiento. Eso lo puedes hacer contigo preguntarte cómo te sientes y darte seguimiento. Hmm. Con la perseverancia todo se logra, me encanta, me encanta Así es, vamos, poco a poco, poco a poco, paso a paso. Dice mi queridísimo maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, no queremos como caballos correr y llegar rápido, queremos como camellos paso a paso, en línea recta, perseverando, en la constancia y el entusiasmo. Pineda Meser Mendieta de Facebook. Sabes, me recomendaron verme en el espejo y darme primero yo los buenos días y después lo demás. Pero en ocasiones se me olvida porque ya sonó la alarma, hay que empezar a preparar las cosas para la escuela, el marido. Y ya cuando recuerdo digo, carajo, de nuevo me dejé al último. Entiendo, Pineda, entiendo, buen ejercicio, buen ejercicio, muy recomendable darte los buenos días, y, la y, y sobre todo, si lo haces desde, desde esta emoción de amor, desde este verbo de amarme y de practicar amor, y entonces te ves en el espejo buenos días, hermosa, hoy te ves particularmente bien, vamos, vamos adelante. Y, y en la mía que lo vayas repitiendo, se te puede ir haciendo un acto, te puede ir haciendo un acto, ahora, a veces lo vas a olvidar, ¿Sabes por qué lo vas a olvidar a veces? Porque eres humana y a los humanos se nos olvidan las cosas y cometemos errores. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Surge otra vez la voz del imaginario que dice, hijo, de nuevo me dejé al último, eres una tonta, ¡qué bárbara! Nunca te das importancia, nunca te valoras. Y de repente se metió el imaginario por la Puerta de atrás y utilizó ahora esta excusa para darme dármela, para autoclificarme, para valor A todos nos pasa. De hecho, yo le llamo el imaginario semiológico, porque es el mismo juez, juez, el mismo imaginario, pero utilizando este, buenas intenciones, buenas intenciones. Entonces es, eh, puedes decir, ah, se me olvidó, me comprendo, me acepto, me quiero, a pesar de que a veces se me olvidó. Mañana intentamos de nuevo. Ahorita me acordé, ah, pues ahorita me voy al espejo. Buenas tardes, buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno. Entonces, eh, también es importante para el amor propio integrar esa compasión por nosotros mismos. Esa comprensión. de Que sí, se nos va a olvidar. Y vamos a tropezarnos y vamos a retroceder. Y paramos y volvemos. Y continuamos en adelante. Muchas gracias. Arturo Trejo. Nos dice, darle sentido a mi ser con un proyecto de vida que me permita tener un equilibrio en cada una de mis esferas. Muy bien, Arturo. Ese, eso también es amar. Es, amarme es construir una buena vida. Es construir una buena vida y, y priorizarme eh, sobre los demás. Y priorizar mi salud, ¿no? por ejemplo, con... Mucha gente que se aboca a los hijos, o se aboca a la pareja o se aboca al trabajo y descuida la salud. Y recuperar esos espacios y no, pues le voy a dar su espacio en la salud, que es la base de todos los demás. O gente que se dedica al trabajo y descuida a la pareja y a los hijos. O gente que se deduce, ¿no? Y entonces genera ese equilibrio, es todo un, todo un arte y es un acto de amor. Gracias por compartir. Araceli Gutiérrez de Facebook. Estoy aprendiendo muchísimo, qué bonito todo lo que está diciendo, muchas gracias. Araceli, qué gusto que te parece útil el hacerlo. Es, estamos haciendo este, este experimento, si nos ayuda, si nos funciona, y me gustaría escucharlo, les gustaría que lo volviéramos a hacer, les gustaría que estuviéramos teniendo algunos miércoles este espacio donde... Abordamos un tema, reflexionamos, eh, contestamos preguntas. Este, ve ahí unas cabecitas diciendo que sí, muy bien, muy bien. Pues te invito a enviar tus preguntas. ¿Qué temas te gustaría que tocáramos? Eh, ¿Cuáles son tus preguntas? Y sobre todo en los siguientes meses voy a enfocarme mucho en el amor y las relaciones. El amor propio como esta base para tener relaciones más sanas, y, y entre otras, pues una que nos preocupa mucho con frecuencia, que es el amor de pareja. Entonces vamos a estar abordando una serie de temas, muchos de ellos relacionados con esto, el amor propio como base del amor de pareja. Eh, pero sugiero y vamos hablando de aquello que, que, que, que queramos hablar, y haciendo estas reflexiones, compartiendo entre nosotros aquello que nos sirve, aquello que nos funciona, y, y así es como lo podemos hacer. Yo estoy intuyendo este espacio como una forma de crear comunidad, como una forma de nutrirnos entre todos, de enriquecernos entre todos, y así apoyarnos en este fantástico camino de evolución de la conciencia y de maduración. Chedi nos dice, sí. Eh, Lourdes nos dice, sí, fantástico, me encanta el entusiasmo. Eh, Lorena, mil gracias por la sesión, Ricardo, gracias a todos los que han compartido, tengo que despedirme por ahora, ha sido un placer. Pues estamos terminando, es, es el, el mejor momento, muchas gracias a ti por tu atención, muchas gracias por este espacio, estoy seguro que lo hiciste desde la emoción del amor, desde el verbo de amarte, para... Escuchar y decir, ¿cómo puedo yo incrementar en esta capacidad de, de amarme? Pues te invito a que lo practiques, te invito a que practiques la emoción del amor propio, que practiques el verbo de amarte y que nos compartas cómo te va yendo. Tenemos otros mensajes. Zaira, me encanta hablar estos temas, me sigo sanando, gracias Zaira. Gracias a ti por compartir. Maruchan de pollo, nos ayudas mucho. Dicho mil gracias. Qué gusto, un mucho gusto. Mireya, muchas gracias, querido Ricardo. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Mireya querida. Muy bien, pues vamos a, eh, vamos a despedirnos, a terminar. Vamos a, voy a abrir los micrófonos para quienes se quieran despedir con los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Dos, gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias. gracias. Hasta la próxima. Sí. Fabiola, gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Victoria, Chedi, Leila, Mino. Síguenos invitando, Ricardo. Zaira, Leticia, Marta, Patricia, gracias. Rosa María. Qué gusto. Y los que tienen la cámara también apagada, victoria, fantástico. Un abrazo a todos, buena noche, que tenga una noche llena de amor por ustedes mismos. Buenas noches. Gracias. Igualmente, gracias a todos.